Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution o Digimon Warfare y el día de hoy les traigo la guía número 3 de los asistentes. Primero empezaremos hablando de los chips. Hay dos tipos de chips, chips de poder y chip exclusivo. Los chips de poder vienen en tres diferentes colores, azul, morado y naranja cada chip tiene un diferente nivel para los espacios del asistente 1, 2 y 3, además cuentan con diferente tipo de uso para el Digimon, chips solo para Digimon de ataque, chips solo para Digimon defensivos, chips solo para Digimon de tipo habilidad y chips para cualquier tipo de Digimon. Los Chips exclusivos los poseen algunos potencia 15, 15 más y actualmente todos los potencia 16 asistentes. Estos chips les permiten ganar un efecto extra o incrementar las habilidades del Digimon. Cabe mencionar que esto solo está disponible para colocarse en el espacio 3. En este análisis de soportes agregaremos estos chips para explicar los efectos de cada uno, así que comencemos. Aldamon. Se invoca desde el primer turno cuando dos aliados realizan un ataque definitivo en un turno. Tiene un enfriamiento de dos turnos, ataca a un objetivo, absorbe el daño del Digimon del objetivo y se agrega el daño a la habilidad del asistente, reduce la defensa del objetivo e incrementa el daño del asistente y recupera vida al invocador. Recuerden que todos estos efectos y de los demás Digimon serán al máximo. Con el chip, el ataque ignorará el bloqueo y reduce la probabilidad de crítico del oponente. ¿En qué equipos podríamos utilizarlos? Es un Digimon muy versátil, se recomienda utilizar con asistentes de daño, sin embargo es un buen Digimon que otorga velocidad en las arenas, lo cual lo hace también muy útil. Ancient Mermaidmon. Desde el segundo turno, cuando un Digimon de tipo luz realiza ataque definitivo con un enfriamiento de un turno, ataca a todos los enemigos, Reduce la velocidad de recuperación de furia y reduce furia hasta dos digimons aleatorios. Además, incrementa el efecto de daño de reflexión. Con el chip, los objetivos no podrán recuperar furia con el daño de la habilidad del asistente. Incrementa la inmunidad al daño y la velocidad de recuperación de furia de un digimon aleatorio en la parte trasera. También, decrementa la furia a los digimons en la parte trasera después de morir. Se recomienda para equipos con formación Corelus. Bagramon. Desde el segundo turno, cuando un Digimon de tipo oscuridad realiza un ataque definitivo, con un enfriamiento de un turno, ataca al enemigo con menor cantidad de vida, recupera vida a todos los Digimons aliados, decrementa la probabilidad de hacer efecto de control a los enemigos e incrementa el daño a los Digimons de tipo Defensivo. Con el chip, el ataque del asistente deberá ser crítico, incrementa 15% el robo de vida de nuestra línea trasera. Se recomienda en equipos tipo Core Oscuridad y más cuando no se cuenta con efectos de anticorps. Imperial Dramon Desde el segundo turno cuando dos de nuestros Digimons realizan ataque definitivo con un enfriamiento de dos turnos. Ataca vertical Puede agregar el efecto de quemar con reducción de furia Reduce la resistencia crítico del objetivo con efecto de silencio a los dos objetivos. Con el chip incrementa el daño del crítico en un 40% de sí mismo si hay un Gatomon o un Mirage Gaugamon en cualquiera de sus formas, los efectos de quemar reducirán la defensa. Se puede utilizar en cualquier equipo, preferentemente con un Digimon con efecto de quemar o que al menos tenga a Mirage Gaugamon o Fanimon de asistente. Kinchismon, desde el segundo turno, cuando un Digimon de tipo defensivo realiza la definitiva, tiene un enfriamiento de un turno. Ataque en vertical, reduce una cantidad de vida al Digimon que lo invocó provoca daño extra en base a la vida máxima del Digimon, incrementa la inmunidad al daño de nuestra línea frontal, también incrementa la defensa de nuestros Digimons y puede recuperar vida al Digimon que lo invocó. Con el chip puede agregar el efecto de excepción de la muerte a un Digimon en la parte trasera por dos turnos, este efecto solo se aplica una vez por batalla, si hay una Queen Chismon en el equipo o de asistente, incrementa el robo de vida del objetivo en un 15%. Se recomienda utilizar con Quinchismon, sin embargo se usa para la fusión de Strong Cutemon, lo cual hace un Digimon muy difícil de farmear. Lailamon desde el primer turno, si hay dos Digimons de tipo Beauty en el campo de batalla o asistente, tiene un enfrentamiento de un turno, ataca a un solo objetivo, decrementa las curaciones del objetivo y la resistencia al crítico, incrementa el daño de las definitivas de los Digimons Beauty. Con el chip, el asistente ahora atacará en vertical, tiene 65% de provocar efecto de quemar con reducción de furia durante dos turnos. Se recomienda utilizar en equipos con formación Core Beauty. Metal Etemon. Desde el primer turno, si más de la mitad de nuestros Digimons no tienen la furia completa, tiene un enfriamiento de 2 turnos. Ataca a todos los enemigos, reduce la furia a 3 enemigos aleatorios, decrementa el daño de las definitivas de la línea trasera del enemigo, incrementa la probabilidad de control y la inmunidad al daño, si hay más dinemos de tipo habilidad en el equipo. Con el chip incrementará la furia a dos Digimons aleatorios, además incrementa en 20% la reducción del daño causado a la línea trasera del enemigo. En equipos donde haya se recomienda utilizar en equipos con ausencia de alma coraje. Metal Sidramon. Desde el segundo turno, cuando un Digimon de tipo habilidad realiza definitiva, tiene un enfriamiento de 2 turnos. Ataca en vertical, incrementa el daño de la definitiva de los Digimon de tipo habilidad, recupera vida, ataque y defensa al Digimon con el menor porcentaje de vida. Con el chip, recupera 400 puntos de furia al Digimon con menor cantidad de vida. Si hay uno de los Dark Masters en batalla o de asistentes, incrementa 15% la curación. Se recomienda utilizar con al menos dos Digimon de tipo habilidad en el equipo y también tener algún Dark Master de asistente. Mirage Gaugamon, desde el primer turno cuando solo queda uno o menos Digimons en la parte frontal del equipo, tiene un enfriamiento de dos turnos, ataca en vertical, incrementa la inmunidad al daño de un Digimon de la parte frontal, los Digimons que ganen el efecto de asistente también ganarán el efecto del alma luz y puede provocar aturdis. Con el chip incrementa la probabilidad de control de sí mismo en un 20%, si hay un Aufanimon o un dramon en cualquiera de sus formas, provoca daño adicional a los objetivos equivalente al doble de su defensa. Es un soporte muy fácil de subir, sin embargo muy difícil de invocar, se recomienda en equipos iniciales ya que es más probable perder la línea frontal más rápido y también tener a Aufanimon o Dramon como asistentes ayudaría. Bien chicos, con esto finaliza la primera parte de este video, ya que es muy extendido, los demás asistentes que me hacen falta. Además de que agregaré los nuevos asistentes potencia 15 que ya salieron en China y que aún no salen en el global, como son las Sistermon. Y alguno que otro potencia 16 para ir descartando uno por uno. Espero que hayan disfrutado de este video y nos vemos hasta la próxima.